Hace frío, hace frío. Espera, voy a mirar para que veáis cuánto hace de grados. Ah, bueno, me ha subido 15, 15. Pero bueno, hacía un momento 14, 15 grados. ¿Se ve? No se va ahora. 15, ¿vale? Bueno, pues... Vamos a arrancar el treno del viernes intentaré grabar varios vídeos para un poco amortizar digamos que traigo la cámara y e intentaré grabar dos o tres vídeos más o menos, el del entreno normal que tampoco va a ser muy largo, espero y, y luego algún consejillo alguna idea que se me ocurre que siempre me gusta al final la gente dirá, bueno ¿y para qué me das consejos? Bueno, pero hay gente que empieza que le van bien la gente que lleva tiempo, pues dirá yo para qué quiero consejos, yo ya sé ¿no? pues sí, tenéis toda la razón pero hay gente que empieza que, que pues tiene su duda y le puede ayudar Vale. bueno pues ya está eh, ¿qué hemos hecho? pues nada, preparar lo que es la alimentación que básicamente es unos cada 4 kilómetros aproximadamente un, una especie de membrillo ¿vale? pequeñito cada más o menos unos 4 kilómetros ahora tomaré uno para arrancar cogeré uno para arrancar que va bien ¿vale? he cogido un poquillo de plátano plátano viejo nada, una puntita, aquí la mitad no llega a la mitad porque he hecho un desayuno justo, justo, que es una rebana de pan de payés, pequeña, en realidad pequeña, con un poco de tomate untado, aceite y medio aguacate, y con eso tiramos las tres horas de entreno, más o menos, ¿vale? Entonces, tampoco entonces lo que he hecho es desayunar pues bueno, una hora y media aproximadamente antes de salir o un, poco, o un poco más casi dos horas, entre una cosa y otra hora ya casi dos horas prácticamente de digestión, o sea que de sobra entonces por eso, pues si tengo algún plátano otras veces no tomo nada, ¿eh? pero si tengo algún plátano así como este que está reventado ya que es casi para tirarlo, pues aprovecho le cojo un poquito, que además hace la digestión muy rápido porque está maduro y en un momento pues lo tienes digerido y digamos, lo tienes trabajando ¿eh? el plátano ya está, de isotónicas y tal llevo unos 200 ml, ahora ya le he hecho el vacío de, del aire entonces por eso lo veis deshinchado, pero más o menos hay 200 ml, son software de 350 de Ray Light ya veis que le he quitado la curva que tenía antes, le he quitado la curva para sencillarlo un poco, bueno, siempre se baja algún gramo, pero bueno, no por eso, sino porque así, no sé, el otro día es que estar pensando para dónde está mirando, y este pues no tiene que pensar, está siempre arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, unos 200 ml de agua y unos 200 ml de isotónica. Vale, se me queda un poco por ahí, falta que se diluya. Y con eso hacemos los primeros y sobra y sobra los primeros eh, seis y medio de subida, más o menos seis y medio de subida. Entonces, cuando llego a Puycresios, arriba que son los seis y medio eh, kilómetros de subida, eh, lo que hago es que les doy un puntito, les pongo. 50 50, nada 50, no llega ni a 100 ml. Le pongo un poquito, vale, para darle un poquito más de, de aguante. Le pongo nada, ya te digo, volver a rellenarlos, como si dices, para que pesen otra vez 200 ml cada uno. Y con eso hago unos 20 kilómetros, vale. Entonces, ya sí que ahí ya los apuro más. Que ya haré eh, 400 de líquido, digamos, para hacer 20 kilómetros con tiempo fresco, que no hace calor ¿vale? tiempo fresco que no hace calor y cuando vuelva, que ya llevaré pues 26 más o menos eh, sí, más o menos unos 26 eh, no, 24 bueno, pues entonces hago 18 entonces hago 18 cuando hago la tirada esa de entre medias, 18 eh, me quedarán 6 que lo que hago es eso, entonces sí que ya los llevo normalmente bastante bajados bastante abajo, entonces ya le doy para los últimos 6 kilómetros le cargo un poquillo más de isotónica con poca cantidad, que será a lo mejor ciento y pico de ml disotónica, y un poquito de agua. Y ahí eh, ya tiro para abajo, ¿vale? Ya está. Entonces, eh, ¿qué más? Luego llevo tres rebanadas de pan bimbo, que están ahí, yo creo que se ven bien, y poco más, ¿vale? Un poco de pañuelos, esto es para que no me sude porque cuando se me olvida es verdad que luego marca peor el, el reloj. Ahora me falta tensármelo, ahora no lo llevo apretado, no tengo que tensar más. ¿Vale? Y. Hola. Y bueno, pues con eso vamos a echar el, el día. ¿Vale? Hoy toca sesión de, de entrenar flojo, por eso me he además la cámara, porque me obligo. Y lunes y miércoles fueron un poco fuertecillos: lunes con menos desnivel, nivel, miércoles con más desnivel, nivel, esta ruta, este circuito exactamente. Y, y bueno, pues hoy día de tranqui, que por eso llevando la cámara sé que me va a salir un día de tranqui por lo menos la media va a salir mucho más baja eh, que luego los tramos que no, no está grabando, pues bueno, tampoco es que vaya flojo pero bueno, un poco eso ¿vale? así que eso, ya está bien con dos días que he apretado eh, el tercero no apretó, no apretó, ¿vale? y luego más bueno, ya lo hablamos yo ya lo hablamos después corriendo que ya está bien de tanta, tanta chachara para arrancar venga aprovechamos que tenemos el cielo azul Mira que es azul de no sé que a la tarde les dé por empezar a pasar los avioncitos de momento está todo azul todo azul, ¿eh? y se nota porque baja el frío es como que no te ponen la capota no ponerte la capota el frío es real a pica el sol, pero el frío es real el aire es frío ¿vale? pero bueno, a mí va bien para correr, va perfecto porque te da sol, pero no estás sudando o chorreando, ¿vale? Bueno, pues hemos tardado, no está mal, una hora 10 minutos, eh, 6,34, 6,4 ahí en la fuente, eh, pues una hora 10 minutos, deberíamos tardar, tranquilos, 48 minutos, o sea, llevamos 22 minutos de extra grabando, ¿vale? Digo, para que quede constancia alguna manera, de que no diga, hostia, ¿cómo que un día lo saca tan rápido y otro día lo saca tan lento? ¿Por qué me he parado a grabar? He grabado dos vídeos, ¿vale? Y este es el vídeo de digamos, de la sesión. Ya no grabo más vídeos sueltos, de que se me ocurra algo. Porque al final tampoco los puedo explicar bien, porque no tengo este delante. Es un, es un rollo, porque luego digo, este, este dato lo he dicho bien, me he equivocado en calcularlo mentalmente. Es un rollo, ¿vale? Pues venga, no voy a llenar agua, porque realmente, como el tiempo es tan frío, ya con lo que he sacado. Sí, sí, a ver, bueno, no sé si lo mismo, pegar un trago. Pegar un trago y ya está aquí en la fuente y no lleno, porque realmente nos llevo prácticamente igual que salió los bidones, así que seguimos, hoy tenemos que hacer unos 30 más o menos, 30 a unos mil positivos no bajamos hacia la zona de San Miguel Serpece sino que te pillamos, donde no te pillamos a la izquierda entonces hay un poquito menos de nivel ya. bueno, ya grabaré por allí una zona muy chula, muy chula que el santuario aquí hay unas monjas Al principio aquí hay unas monjas, creo que van de paisano yo me ha parecido a veces hablar con ellas porque he hablado con gente de aquí que digo parece monca, pero en vampicias normales eh. Pero... Pero gente muy amable joder, o sea si tenéis la posibilidad de hablar con alguien así, personas digamos limpias, personas limpias ya me entendéis limpias de ¿eh? pues la verdad es que yo, yo me alegro, o sea yo de hecho eh, bueno ya digo, hostia, un día que me encuentre alguna hablaré con ella porque es como, no sé <risa> está bien personas que que ya digo, yo primero pensaba que era una persona normal y luego pensé, hostia, no, eran dos monjas, o era una monja que estaba aquí y estaba dándole de comer a un gato que había aquí. Y hablé con ella y luego pensando hostia, pues si era una monja, ¿no? Claro, es y... gente muy buena, en general, ¿eh? Venga, seguimos. Ta, ta, ta, tara. Ta, ta, ta tara. mi música trance. Cómo disfruto, ¿eh? Con mi música, tíos. Bueno, os recuerdo que emito en Twitch. En Twitch TV. En Twitch TV, que emito, ¿eh? Estoy intentando hacer, no sé, tres o cuatro directos a la semana de música. Pinchando música entre progresive trance, ¿vale? Por ahí damos. ¿Vale? Algunas sesiones he hecho, por ejemplo la última, solo progresive para que sea tranquila, por si alguien dice me quiero grabar dos horas, pues tiene dos horas, la subiré aquí a YouTube, lo subiré en un par de días más o menos, porque tengo que dejar una seguridad eh, por norma legal de 24 horas entre que yo emito en Twitch y subo el directo a YouTube, al canal de TJ Máxima en YouTube. Que TJ Máxima en Twitch, ¿vale? lo mismo. Y en Twitch es seguido. No hay espacio. ¿Qué más iba a decir? Eh, pues eso, hay una seguridad, una norma legal. No puedes subir un directo, emitir en Twitch y emitirlo antes de 24 horas en YouTube. Se, digamos, se estarían haciendo como la competencia, ¿vale? Entonces, pues lo que hacemos es eso. Es dejar tres o cuatro días y luego lo subo. Y, eh... Eso, el que queráis, los que queráis tener antes el, el directo, verlo antes, pues pasáis por Twitch y ya está. Ahí lo tendréis subido en cuanto, aunque no estéis en el directo, mientras yo estoy haciéndolo, eh, podéis entrar, que está todo guardado. ¿Vale? Está todo guardado. Lo único que Twitch, a partir de los 60 días, se borran esos vídeos. 60 días, dos meses, ¿eh? Hay tiempo porque yo tengo, ¿cómo era...? tengo Prime, entonces al tener Prime me permite estar 60 días sin borrar los vídeos no tuviera Prime, a los 15 días me los borra ¿vale? y ya está, pero en Youtube estará en subidos de por vida ¿vale? y ya está así que el que quiera eh, musiquilla a mi estilo que ya sabéis que me gusta, pues pues por ello os pasáis o por el Youtube por el canal de J masiva en Youtube que es, este es el RT3 pues el otro es el de J masiva son dos canales en Youtube ¿vale? de los cuervos ya os pondré mira, mira, mira están esperándome, ¿eh? mira, mira qué bonito están esperando a ver si me caigo me caigo y me echan mano todo, ahí todo, guau, guau, guau son bonitos, ¿eh? yo creo que se han ganado más mala fama los pobres, pues son bonitos vuelan muy bien fíjate cómo les gusta ir contra no sé si se va a apreciar porque estoy en el angular. Pero como hace tanto viento se pueden casi parar. ¿Veis? Casi se pueden parar en el aire. Eso ¿Eh? tienen que tener las alas abiertas y como la ven ya vuelan. Bueno, he acercado un poquito eh, bueno, la lente. He puesto lo más cerca posible de la GoPro. Y bueno, eso es la trona, ¿vale? Para que se acerque lo más... Eso, ese bulto, eso de ahí es la trona. Es como si un gigante se sentara, eh, Se sentara ahí y colgara las piernas para abajo. En catalán trona es como... Es como el asiento. Trona es... La trona, donde se sientan los niños para comer, le llaman... He comprado la trona, ¿no? Yo tenía pues, una trona para mi niña, ¿no? De pequeña. Pues es la trona, que es donde se sientan y les ponen la comida, porque no se caen, ¿no? Que están como ¿eh? guardados por los laterales y por delante, y ahí comen los nenes, ¿no? Pues lo mismo. Entonces yo creo que el nombre se sí lo pondrían de ahí, creo yo. Y eso es la trona. Ya digo, la, la cosa esa, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, a esa trona se puede ir por un camino que estaría eh, por aquí abajo por aquí abajo irías por bueno exactamente no sé ahora marcarlo, bueno, irías por aquí abajo ¿vale? por ahí abajo vas a estar acercándote más abajo del acantilado y, y ahora os mostraré un sitio donde eh, se puede ir desde la pista, desde la pista estamos a 12 kilómetros, pues mira, en el kilómetro 13 aproximadamente, falta un kilómetro, que es rodear todo esto para allá, para llevar allá, y por allí hay una bajada que te baja a través de esos campos que se ven ahí, esos campitos, y te lleva ahí a la trona, Vale, justo ahí, hay como una bajada un poco técnica para llegar abajo, veis que hay como una bajada, y ya está. Bueno, aquí tenemos al GR. En teoría, yo esto de los GR no lo controlo, ¿vale? Pero, en teoría, pone IP2. Aquí tenemos la señal amarilla blanca. La señal amarilla blanca. Esto lleva, es que me dijeron a dónde llevaba, pero no me acuerdo ahora. No me acuerdo si te llevas a San de Codinas. No me acuerdo, ¿eh? Vale, y aquí tenemos la bajada la latrona. ¿Vale? esto es el kilómetro 13 de mi ruta, siempre. Lo tengo controlado. Entonces, Bueno, ahí pone varias... No sé si lo pone aquí. Grado de la trona, 0,5. Arriba. Es que está en gran angular, pero arriba. Bella vista bella. Grado de la trona, 0,5. ¿Vale? Por aquí. San Miguel Serpés, donde yo voy a ir, pone 3, pero seguramente yendo por abajo. Pero yo tengo que ir por arriba. No sé si pone... No pone San Miguel, sí. San Miguel Serpés, 2,1. Ahí, que no enfoco bien. Vale, pues ya está. Calmestrek, Puygrasios, ¿veis de donde yo vengo? Pone que hay cuatro. Eh, cuatro. A ver. Hombre, no, cuatro no hay. Hay más. Es que siempre lo digo, están equivocados. Uf, están equivocados. Yo llevo ahora 13 y yo, pues Graciós, lo he pasado en el 6,4. 6,4 a 13, ¿cuánto hay? 7,4 que ponen las cosas mal bueno, pues por aquí se baja ¿vale? y ahí es un camino menos, menos técnico vamos a decir que el otro que va por abajo es un poco más técnico la primera parte este no es técnico aquí más o menos bueno, sí que hay algo, pero muy poco eh, vas como por los cuatro campillos que os he dicho antes y luego sí que es técnica la última bajada, el grado de la trona la última bajada que es el grado de la trona que es como, ya el, como un poco el sendero acantilado final ¿no? Y ya está, pues venga, vamos a seguir, me quedan dos kilómetros para darme la vuelta, para sacar los 30 y ya está. Chino a chano, a ritmo tranquilete, ir haciendo. Bueno, lo que comentaba yo en, en algunos vídeos de los otros anteriores que he grabado, yo te que ver lo veréis otros días. Bueno, a ver. La idea. Tienes que entrenar para tú, por ejemplo, hablamos del tema de las tiradas largas de las maratones y todo eso. Si tú quieres en tirada una maratón, una media maratón, si el que tenga, digamos, por la distancia de media maratón, un cada uno tiene su distancia, ¿no? Eh, tenéis que entrenar las tiradas largas, ¿por qué? Porque si yo, cuando yo tengo aquí que fíjate qué camino más bueno, ¿no? Que es un camino súper bueno para correr, ¿vale? No hay nada, ninguna complicación técnica de nada, te puedes lanzar y es cuesta abajo, ¿qué más quieres? Cuesta abajo con poca inclinación para que no tengas que retener y no te jodas la espalda ni te jodas, te hagas una periodostite ni nada, porque si hay mucha inclinación, tienes que retener para no embalarte mucho. Y es cuando te lesionas. Entonces, la clave cuando entrenéis, eh, pues entrenos. Eh, lo que tenéis que hacer es buscar inclinaciones suaves, no inclinaciones fuertes. Por una inclinación fuerte, te engaña. Tú crees que dices, esto va a ser mejor porque voy a embalarme más todavía, y no, lo que vas a tener que retener. Y al retener que tú te colocas con el cuerpo así un poco hacia atrás, porque estás reteniendo, lo que hace destrozarte, deslomarte la espalda, en el mejor de los casos solo la espalda y en el peor, pues hacerte una pirostitis trivial, joderte los talones, <risa> hacerte... También embalándote, también reteniendo también lo que se te hace escalambres. Yo a veces se me hace calambre este es cuando no estoy muy acostumbrado. Este cuadrice aquí se me queja un poco, este punto de aquí. Se me queja, ¿vale? Ahora más o menos lo tengo controlado, lo tengo acostumbrado y puedo más o menos embalarme bastante. No al límite, pero me puedo embalar bastante. Porque los tengo acostumbrados. Entonces, por eso hace falta las tiradas largas. Tiradas largas no es un invento de para joderte, no. La tirada larga es necesaria, porque si no, cuando tú Tienes que darle, y darle, y darle, por sendero, o sea, por camino amplio, por pista, que puedes darle velocidad, tal, tu ventaja es enorme, o sea, como yo decía en el otro vídeo, tú puedes subir fuerte, si quieres, puedes subir fuerte, pero cuando tú te hayas reventado en la subida de, de corazón y de piernas, de esfuerzo, que te hayas vaciado la energía de las piernas, a ver luego quién es el guapo, que cuando tiene una carrera o un entreno y tiene una distancia buena, tiene distancia, tiene sitio para meter velocidad, buena pista, y quiere meter velocidad y en vez de ir a o 5 30, puede ir a o 4.40, eso es una ventaja enorme, o sea, ya está ganando 50 segundos, tío, 50 segundos por kilómetro, cuando en cambio tú, como decías en el otro vídeo, te has reventado en una subida, a lo mejor ha ganado, sí, a lo mejor ha ganado, durante 6 kilómetros, solo durante 6 kilómetros ha ganado a lo mejor 30 segundos, pero solo lo ha ganado durante 6, pero es que el entreno o la carrera no son 6 kilómetros, son 30, 40, 50, si tú a lo largo de 30, 40, 50 consigues llevar aunque sea 10 segundillos más de velocidad porque tus piernas no van tan reventadas de haber subido a muerte como un loco, ¿me entiendes? tú sacas mejor media, sacas mejor carrera mejor entreno, ¿vale? entonces hay que negociar negociar, ¿vale? y ya está, y a base de meter kilómetros y kilómetros y kilómetros consigues que el gemelo no pinche, el gemelo no pique entonces cuando tú te, te quieres embalar, bueno, pues, vamos a seguir despacio de pero cuando tú te quieres embalar el gemelo aguanta el impacto, aguanta el, el rebote y el, el impacto del aterrizaje cada vez. Lo vas aguantando porque está acostumbrado. Si no haces tirada larga, no vas a tener piernas para aguantar físicamente esos impactos tantos kilómetros. tirada larga es como lo primero que hay que hacer. Que luego tienes tiempo, todo va bien, haz velocidad, pero primero tirada larga. Yo lo que diría, primero... Clave y tira larga. A partir de ahí, cuando eso lo compras, pues si hay tiempo y energía y ganas, mejora con otras cosas. A ver, a ver. Sí, porque como hago modificaciones en la cámara. Vale, que no, estoy, no estuviera grabando. Bueno, ahora tiraremos por aquí. Vale, que el otro día ya recorrimos pocos metros y hoy probaré otros poquillos metros más. ahora ver a dónde lleva. Bueno, no lo vamos a ver, pero andaremos un poco por ahí. Pues aquí entramos en San Miquel Sesperses. Y aquí una cruz que no sé lo que significa. Una pequeña cruz. Aquí tenemos un, esto es una casa y luego hay una ermita. Esto es una zona de urbanización que está sin el, sin terminar, digamos. Muy maja. Está precioso. A mí me gusta mucho esta zona. ¿Eh? San Miquel Sesperses. Es como el paraíso. No hay nada, no hay casas. Hay alguna casa allí suelta. Por allí hay alguna más. Que no se ve, pero está por ahí en el camino, en la calle. Pero prácticamente no hay nada. ¿Eh? Y lo que se ve, pues es eso, montaña, montícula un poco para arriba, un poco así. Allí están las antenas, no lo vais a ver, pero... Eh, ahí están las antenas de centellas, las grandes de centellas están allí. ¿Vale? El castel de centellas. Desde aquí no lo vais a apreciar, pero bueno, está ahí recto. Se va por aquí. Y aquí hay una ermita. Mi mujer estuvo un día por aquí mirando, pero... Yo estuve mirando el otro camino porque a mí me interesan más los caminos que las ermitas. <risa> pero, pero bueno, bueno, pues está bonita, está bien pequeñita. Nuevamente como vengo cronometrado no me puedo parar a grabar aquí nada. Parroquia de San Martín Centellas. Rector, tal, teléfono, esto debe ser por si tienen que oficiar alguna misa o algo, supongo. Los recibos de los, nichos, de los nichos se cobrarán el día de todos los santos en San Martín después de la misa. Y el domingo, según... El domingo siguiente en San, Mar San Miquel. Ah, ah, porque aquí hay, hay algún nicho. Veo que hay tres. Ah, vale. Yo he estado también en el cementerio de, de San Martín, que está más para abajo. Y también allí hay un pequeño cementerio que puedes entrar, se puede entrar. Hay una, No hay nada... Como es tan pequeñito, es como de una barriada, vamos a poner, una, como si fuera una aldea, eh, digamos, de hacer, como si fuera una aldea, pequeñito, pues eh, puedes entrar, solo tienes que abrir un cerrojito y entras, con mucho respeto, lo miras y te vuelve a salir, y ya está, ¿Vale? eh, Bueno, pues eso, allí hay una casa de colonia, San Miqueló, está allí, esta es la bajada donde uno ya puede un poco darle un poco de zapatilla, hace un poco de subida y luego tiras para abajo, llegas a la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz que tiene, y luego a la derecha hacia centellas. Y en el camino hacia centellas, como a dos kilómetros para abajo más, o sea, unos tres para adelante de donde estamos ahora, unos tres para adelante, eh, o a sea, 18, o sea, unos 18 de ida, tenemos el castel de San Martín, luego hay que subir, no me acuerdo, un kilómetro más o menos, un poco menos, pues sí, de subida para arriba al castillo. Y ya está, está Majo, pero no voy a ir porque... <ríe> Y ya está, así que nos volvemos. Así no piso asfalto, que no me gusta porque se gastan los tacos de las bambas. Y no me gusta pisar asfalto, si puede ser. Que no me disgusta el asfalto como asfalto en sí, si no voy muy jodido de, de pie, ¿no? Me gusta porque el ritmo sale muy bueno, el ritmo es buenísimo, es increíble comparado con, con el trail, ¿no? de, de que sale mucho más bueno, pero no me gusta porque me crago las zapatillas de trail. Entonces están con el taco bien, ¿ves? El taco está bastante nuevo, está muy bien y hay que conservarlo, que tienen que durar kilómetros. Y si todo lo que sea meterte por asfalto va reventando el taco. ¿Vale? Así que vamos a, a ese camino que os he dicho a la derecha. Y ahora grabo un poco más cuando veamos por ahí un poco lo que hay. Ahora ya llevo 15, ¿eh? 15,10, 15,1 kilómetros ¿eh? 15 horas 28, bruta, grabando la hostia, ¿vale? Media hora, por lo menos, de, de grabar. Vamos a ver si esto está grabando bien, sí. Batería, 31%. Si no lo veo mal, 30, no, 51 o algo así. Bueno, no está mal. Pro GoPro, bueno, a ver es que llevo mucho grabado, ¿eh? Yo he grabado tres o cuatro vídeos, o sea que cada uno 10 o 15 minutos pues bueno pues esto no se acaba. Hay como apartaderos para que el agua se vaya. Esto lo hacen las máquinas. Eh, no es que sea un camino, esto acaba ahí. Lo hace la máquina y hace una vaguada, hace un, una subidita para que no erosione para que cuando llueve. Cuando llueva, el agua venga para acá. Y no te pared y no vaya todo el rato por el medio del camino, haciendo un reguero y fastidiando el camino. Lo hacen las máquinas cada cierto tramo. Te hacen eso con un tobogán. Aquí también lo han hecho, ¿ves? Hacen el tobogán. ¿Ves? Que esto... Bueno, con un coche normal pasas por aquí, pero... Hacen el tobogán, ¿ves? Y un apartadero a la izquierda para que acabe el agua en el barranco. ¿Eh? Se va haciendo así. Esto con la bici, bueno, está bien, está chulo porque sube y bajas. Pues esto no se acaba, chicos, no se acaba. No sé dónde me voy a dar la vuelta. Llevo 16,5. 16,6. Voy hasta los 17 y sacaré 34. Y ya está. Voy a ver un poco más, pero vete a saber, a lo mejor en un kilómetro se acaba que eso pasa a veces dar la vuelta y en un kilometrillo acaba en un camino de yo que sé, un camino de asfalto algunas casas o en algo, pero de momento esto no se acaba vamos bajando ¿eh? o sea, luego tengo que subir esto es bajada, luego hay que subirla pero bueno, poco a poco, sin prisas hoy llegaré súper tarde a casa y ya está, mi mujer ya habrá comido como siempre pues siempre llego tarde ya está acostumbrada y ya está Que no se acaba, niños. 36,8. seguimos un poco más. Mucho monte salvaje. En lo que hay. Montaña pura. Mientras lo que es el camino, montaña pura. Esto pertenece, no sé si pertenece. Ah, yo me imagino pertenece a San Martín Centellas. Pero resumiendo, sería como Agua Freda. ¿eh? ¿Vale? Pero yo creo que es San Martín, seguramente. El término municipal oficial. Bueno, el sol se mantiene. Lo cual es bueno porque si no, hace fresco. Aquí estaremos, siempre ahora hemos bajado. Estaremos a 800 metros, 700 largos de altitud. Cuando subimos ahí a la parte de arriba, estamos en los 900 prácticamente. Y bueno, en 900, así ya con el aire frío se nota. Un avión. ahí suena esta es zona desconocida ¿eh? que yo esto no lo he pasado nunca es lo chulo de, de hacer de vez en cuando caminos nuevos lo que pasa es que claro caminos nuevos son 34 kilómetros ah, y ya salgo avanzado de mi casa, salgo de mi casa y salía de mi casa un 60 me como 60 para hacer y venir y volver ya ves puesto, no se acaba. Esto sigue ahora una curva aquí. A ver, a ver. Nada, nada. Lo dejamos. Vete a saber lo que le queda a esto. Intentaré mirar por el match a ver si veo algo. Aquí lo dejamos. 37,12. Ahí se ve. 17,12, 119 pulsaciones, 118 pulsaciones, 2 horas 42 brutas. pensar que yo, si aprieto, llego en 1 hora 41, a los 15K, 1 hora 41. Es decir, estaríamos aquí, en este punto, 2 kilómetros más, y pillando un poco bajada, 1 hora 50 y poco, no he llegado a 2 horas, en 2 horas estaríamos aquí. Y llevamos 2 horas 42, o sea, llevo 42 minutos, ¿no? 17, sí. Eh, no, 40, 20 minutos sí, bueno, bueno 45, 48 minutitos, ya vamos de darle al, al palique, ¿vale? bueno, también va muy bien, porque hoy quería un día tranquilo no quería apretar, quería ir tranquilo por eso digo, me llevo la GoPro y ya sabes que vas a ir tranquilito, charlando hablando, y guay que es viernes y es como si fuera ya el festivo yo ya lo veo así, yo salgo empiezo la semana con un poco más de ganas y el viernes ya hay que acabar Cumplimos, hacemos de nivel, hacemos de distancia, pero ya de relax. ¿vale? Venga. Lo dejamos. Eh, hasta la próxima. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me gusta grabarlos. Un abrazo enorme para todos y para todas, porque de verdad que yo me lo paso muy bien grabando grabando vídeos de estos, enseñando sitios nuevos y, y sobre todo para la gente que empieza y, y que coja rollo, porque a veces me decís lo mismo. Oye, pues yo empecé en el trail contigo, empecé con esto, tal. Oye, pues de verdad que de corazón, muchas gracias. Eh, porque es un... aquí que, que está saliendo mal la grabación, que eres un patata grabando Ángel, eh, de corazón muchas gracias porque a mí es lo que más me motiva que, que sirva para algo, que los palizones de entrenar también sirvan para algo, aparte para mí que sirvan para los demás, ¿vale? un beso, para todos, venga, hasta luego